Hoy es el día opuesto When entras a jugar el primer nivel que creaste Es feísimo Cuando abandonas los If-Wall Level 1 y vas por los verdaderos Stream Demons Eso es parte de crecer, Timmy Cuento amigo, quiere pasarse Good Hater en un celular El macho Boot es un Alcatel es lo que existe. ¡Qué barbaridad! Hijo, ¿no estabas enfermo? Ya estoy bien Te lo dije ¡Hasta luego! ¿No has desayunado? ¿Llevas dinero? Sí, sí Oye, Miguel Ángel recuerda que terminaremos la 2.2 después de la escuela Sí, sí, claro tío B No empieces sin mí Ni tú sin mí Pone darte el highway Kurukunding my hair, what is made dance, up the air in the distance, I saw a line, we living, I'm I got to talk for the night 32 in the doorway. I heard the Hola amigos, eh, ¿me pueden pasar los hacks que usan para el juego? Es para una tarea. Sí, sí, díselo juez, pues, rosadito. Gwen te unes a un mega collab con los del Top Creators y empiezas a decorar bien culero. <risa> no, ya, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen, pendejo? Gwen ves que RobTop vuelve a subir contenido de la 2.2. organizas un collab bien pirrón y prometedor. Síganme muchachos, vamos a entrar con todo. Pero el decorador empieza a decorar como ser ponche. Uh, uh, uh, uh. Tampoco hay que presumir, cabo. Cuando te juntas con el grupo que le gusta llamar la atención. Síganme muchachos, vamos a entrar con todo. tú te pones a jugar geometrías. Tampoco hay que presumir, cabo. una orbe por error y moriste, por desgracia sí. Pero agarras una user coin. Pero sobreviví. Cuando el que te hizo perder el 98% te pide el celular para jugar hasta la verga, pinche perro! Cuando te encuentras a una chica que también juega GD y se enamoran. Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! Bueno, haces un buen hitter click y al final tu dedo no responde, pero igual te pasas el nivel Puta, casi la ca What? What Cuando Terraria lleva más de dos años sin actualizarse ¿Qué veo? ¿Un rival? Cuando llegas a la parte de doble camino en un demon y no recuerdas por cuál ir. Pero... Hola men, ¿cómo estás? Solo pasaba para decirte que ya no volveré a jugar Geometry Dash Me cansé del juego y la verdad prefiero otros juegos como Fortnite y Free Fry. De hecho, ya cambié mi cuenta de geometrías. Espero entienda y jamás olvidaré lo divertido que fue jugar GD contigo. <risa>